Hola, hola, hola. Esto Ahí va. Bien, empezar por Discord que ya estamos en vivo. Tenemos la musiquita, está todo listo. Ya estamos en vivo. Y el mapita. Buenas, ¿cómo andan? Está llegando. abrirlo. qué tal. Escucha bien, se ve bien. La música se escucha, yo me escucho. A ver. Bueno. Ah, yo creo que va a estar... Va a estar buena. Desde la última vez un progreso importante. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? No. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? vamos a esperar unos minutos a ver si llega alguien más si no arrancamos tranquilos con el stream de hoy el mundo buenas buenas ah mirá me olvidé de arreglar el, el overlay bueno, va a ser para la próxima lo que se puede hacer no, tal vez se pierda chat tal vez se pierda chat vamos a dejarlo donde estaba no vamos a romper nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer como los streams del DM responde Esperamos hasta los 5 o 6 minutos y arrancamos. Bueno, ya estamos. Este es el cuarto, el cuarto stream de creación de mundo. Está ah, cuatro meses de que empezamos. Porque estamos haciendo uno por mes, es un montón. El anterior me gustó mucho, el de, el de dioses y, y religión estuvo recopado. Pues en de as. Ah, tendría que. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Va llegando la gente. debe algunos nombres conocidos: Puel, Panza. ¿Ya? Vamos a hablar de algo que sí, que sí tengo muchas ganas, es que el miércoles que viene de hecho, el miércoles 2 hacemos el La Taberna Responde y tengo muchas, muchas ganas de, de la Taberna Responde. Estuvo re bueno la primera vez. Y esta vez ya estamos más entrenados para hablar de micrófono, me parece, todos juntos. Y la última vez fue una ocasión super linda, la pasamos re bien. Buenas. Y, y pasó ya un rato largo desde esa vez. Desde que nos juntamos todos a hablar. Ahora ya la aventura tiene... Van a ser 18 sesiones el martes que viene. También como 4 meses tiene. Estamos muy contentos. Y de hecho no solo tenemos la taberna responde el, el 2. Sino que después tenemos el... Vamos a hacer un stream, similar al de la no responde, que va a ser como un para charlar sobre la aventura, una suerte de resumen de lo que fue pasando Pero también me gustaría digamos, que haya preguntas sobre los personajes, sobre los NPCs, si tienen ganas de saber algo más del mundo Y cosas por el estilo, que ya se, que de, de alguna manera ya se mostró esa información en el juego, pero tal vez algún detalle se perdió, estaría bueno, si quieren participar Me parece una gran idea como para eh, mediados de diciembre, no, como para terminar el año andan, como andan Buenas a todos, eh, Max Bueno Entonces vamos a repetir los únicos dos anuncios que tengo Tenemos... Eh, la taberna responde el 2 Que si quieren saber más sobre el canal en general o nosotros Cómo se hacen los videos, cómo nos llevamos, qué hay, a, qué hay en el futuro, cosas por el estilo Lo pueden venir a lo pueden venir a preguntar ahí La verdad que tengo muchas ganas de nuevo que pase Va a estar bueno la última vez comimos torta <risas> Eh, ah, porque fue el cumpleaños No me olvidé Ya lo sabía <ríe> Fue el cumpleaños de la taberna, la última vez Esta vez es, es simplemente vamos a festejar que llegamos a diciembre con la taberna eh. Ah, y hablando de cumpleaños, comunidad Minutme, no sé si está acá en el chat, pero cumpleaños hoy <ríe> eh, Buenas, buenas Y... ¿Qué más? El 16 tenemos... El resumen de la aventura, así que si quieren pasar a, a verlo Están todos invitados Va a estar divertido Bueno Ahora sí, vamos a hacer A ver un pequeño recorrido por lo que fueron estos 4 meses De creación del mundo El stream empezó con la idea de Ir creando un mundo, obviamente sacar el documento Pero eso va a ser secundario, lo importante era Hablar Sobre las herramientas que o la forma en la que yo Creo los mundos para mis aventuras Y tratar de dar algunos consejos al respecto La primera, la primera parte este, Hicimos el mapa No hicimos este mapa, hicimos otro mapa Que era muy básico De, este, de, de ese mapa tomamos el, La forma Los lugares donde estaban las ciudades Y demás Y fuimos anotando datos acá Esta es la herramienta principal de creación de mundos Un Google Doc Así que para los que sepan escribir es la parte más importante de creación de mundos, así que la mayoría de las cosas pasan acá. Anotamos muchos datos que es lo que les fue, lo que les fue dando la identidad al, al pueblo. Nombres, tipo de lugares, recursos que tiene y de a poco se les fue creando una historia. Después fuimos anotando ideas acá que quedaron ahí flotando, que están en el fondo, pero... Esto fue más o menos lo que hicimos la primera vez, volcamos una idea principal para, para usarla de base y así crear el mundo, se escucha bien la música no? Después le empezamos a crear historia, le agregamos una línea temporal con la fundación del tercer núcleo, ¿Cuándo se fundó, ¿Cuándo empieza la aventura, un año súper importante y después pequeños eventos que fueron sucediendo acá y, hay, y un poco más sobre el hidrolito que era un, un mineral principal en esta zona acá notamos las herramientas o las cosas principales eh, que estamos usando que son sumamente importantes, por lo menos para mí, eh, para facilitarme yo todo el trabajo y después tuvimos el tercer stream que fue el de religión y génesis de, de cómo se creó el mundo y demás que hay un montón de de datos que tomamos para para realmente crear el universo en el que está este mundo y en, va, en base a eso de los dioses el panteón, etc. y le, le hicimos un un pequeño panteón le anotamos algunos alineamientos y qué hacía cada uno si no me equivoco hay dos, tres, cuatro creo que había 12 panteones 12 dominios y seis dioses que, que tenían dos dominios cada uno Anotamos el Génesis, eso estuvo bueno Obviamente no, no hay nada escrito ahora, simplemente hay muchas ideas que consideramos muy buenas Y hoy vamos a hablar de la parte interesante, por lo menos la que más me gusta a mí, que es la cultura del, del lugar Como tenemos mucha, mucha información sobre el Tercer Núcleo, que es el, el primer pueblito que creamos, vamos a charlar sobre la cultura del lugar. Hay muchas cosas que engloban la cultura, pero lo que queremos sacar de esto es cómo sería vivir un día en este pueblito. Qué cosas vamos a ver, con qué nos vamos a encontrar, cómo es la gente del lugar, qué hay más allá. Todos estos puntos que, vamos, que tenemos acá son súper importantes. Esto es lo que le va a dar identidad al lugar donde estén. Y esto es algo que hay que repetir con sobre todo los lugares importantes que, que van a visitar los jugadores, ¿no? Eso es siempre una pauta a tener en cuenta. No hace falta crear todo el mundo de una, a menos que es lo que quieran hacer. Pero si van a ir de a poquito, traten de darle la, la mayor forma posible. Siempre crear en función de, que usted, de lo que vayan a necesitar después. Entonces... Antes de venir acá, vamos a releer la primera parte, que es lo que es donde anotamos la información del, del pueblo. Bien, sabemos que tiene un ambiente victoriano, el renacimiento de Europa, así que va a haber... Hay un estilo de ropa y arquitectura y, y cosas muy marcadas, pero después vamos a expandir eso. Esto es, esto es importante tener en cuenta. Hay poca magia. Hay tecnología steampunk. ¿Qué más tenemos? Estos son los recursos buenas pescado transporte importación exportación de hidrolito está al lado del mar así que ahí podemos tener algo algo interesante para hacer sobre la cultura forma de gobierno bueno y los lugares importantes para qué hacemos esta parte lo lo mejor de tener un pueblo para así bien bien, bien creado una ciudad es que si es solo digamos, un lugar donde van a recibir misiones y no se interesen digamos por lo, por lo que esté pasando ahí O, o, o no tengan información para, para saber sobre el pueblo o el lugar Se va a perder un poco la, la inmersión, si quieren Como que llegan a un lugar y lo único que hay es una persona que da misiones, una taberna y un par de guardias Todos los lugares, todos... ...tienen algún tipo de historia. Alguna un poco más compleja, otro súper compleja... ...algunos mucho más simple o son, son lugares más nuevos. Pero de, en definitiva todos tienen algún tipo de historia. Y los personajes que sean del lugar van a conocerla todavía más. No, no es para ellos solo el pueblo en la mitad del camino... ...que tiene una taberna y de misiones. Para ellos tal vez es el lugar donde vieron el primer lobo... ...donde corrieron del primer trasgo, ...donde pues, lucharon contra un ejército... Todas esas pequeñas vivencias que tuvieron... ...hacen a la historia del lugar. Entonces eso es lo que tenemos que... ...ver hoy. Por ejemplo... sabemos que está al lado del agua. ¿No? Entonces... ...podríamos decir que... El, ...la comida tal vez tenga algo que ver con pescado. Entonces... ...ahora hay que preguntarnos... ...qué tipo de comida... ...en general, ¿no? Por, por decir algo, digamos... ...una comida característica argentina... ...es el asado. Eh, tal vez... Eh, ...si se va más para... ...el norte... Haya otro tipo de comida más Más Que me fue la palabra, hoy como estoy Más típica, gracias, ahí está la producción Más típica del lugar Entonces, ¿cuál sería la comida típica del tercer núcleo? Un pueblo al lado del mar Que tiene un puerto, está todo victoriano Así que hay muchas casas Puentes, sabemos que Hay steam, es steam pack, así que va a haber eh, Máquinas y cosas por el estilo ¿Qué se les ocurre por una comida Típica de este lugar? Puede ser pescado, puede ser otra cosa. También hay un bosque que tienen cerca, ya vimos. Tienen un río, pueden ser otro tipo de peces. Ceviche de picante. Milanesa de pescado, pejerrey. Nunca probé ceviche, siempre me, me llamó la atención. El tema es que las milanesas son las milanesas, ¿no? agro está explotado. Puede ser, todavía no hablamos del agro en general, no hay como una, una... en ningún momento mencionamos una, una cultura agrícola, simplemente eh, mencionamos los minerales y los recursos que se pueden extraer, pero no mencionamos vaca, por ejemplo o, o algún tipo de animal de ganado. Puede ser. Estamos entre ceviche, milanesas Voy a anotar, si no hay más opciones, voy a anotar ceviche porque no sé, no sé. porque siempre quise probarlo. Ceviche picante. Después voy a investigar con qué se hace. <risa> Ahí va, eso me gusta. Claro, a eso me refiero con comida típica: comida que se coman en, en, en los momentos importantes, como puede ser eh, el ocro en Argentina. Eso se suele comer el una de río, una de mar ah, esa está buena eso, ahora vamos a ver eso lo voy a anotar ahí lo voy a anotar acá comida por una comida bien esto está bueno porque una de las cosas que quería quería anotar acá, que no lo hice porque quería que llegue sorpresa, son las festividades aunque okay. no hace falta anotar todo el calendario, pero sí algunos momentos claves de, de, del lugar tal vez festejan el año nuevo tal vez festejan la fundación, tal vez festejan la construcción de algo tal vez festejan el cumpleaños de la primera persona de acá o, o alguna, alguna celebración religiosa pero también es parte de y a vos como DM te va a dar la posibilidad de jugar en esos momentos. Por ejemplo, tal vez viene tu grupo de, de jugadores tranquilos así caminando por la calle y se encuentra que hay un festival. Y te meten a ver qué onda. Entonces en el festival tenés para hacer de todo. Escuchar música, comer algo rico, conocer gente nueva, gente que viene de afuera. Y pasar un rato, si se quiere, ameno o relajado entre el festival de la cosecha, tal vez, O el festival del, del, de cuando se encontró el hidrolito. Ahí va. Esa me gusta. Ahora lo voy a anotar acá. Festividades. Esa. Aniversario de la fundación. Bien. Después, ya, después vamos a ir al resto. Bueno. La comida es bien simple. Vos, vos eh, te imaginas, digamos, que, que el olor estándar en. en tabernas puede ser un plato de ceviche debería ser lo más común así como puede ser un plato de guiso, sopa, lo que sea, el ceviche estaría ahí, a, a mano, digamos ahora vamos a la gente, la gente esto es bien general, cómo cómo la gente interactúa con las personas que llegan las nuevas, cómo interactúan entre ellos, cuál es pues la forma que tienen de, de conocer cosas nuevas, no solo personas, digamos, cómo reaccionan a eh, sucesos pues Tal vez se descubre una nueva tecnología, aparece una nueva, nueva magia, cosas por el estilo Esto está bueno como para tener vos mismo una, una pequeña guía Porque supongamos que es un pueblo muy supersticioso, muy supersticioso Que no, que no recibe bien a la gente de afuera y mucho menos a la gente que hace más entonces por ahí los jugadores llegan y los tratan de extranjeros se, le, se alejan un poco pero en el momento alguno de ellos dos o alguno de los personajes tira a luz para ver en la, para ver de noche y todo el pueblo se vuelve loco lo, lo, se alejan los tratan de herejes y cosas por el estilo entonces esta esta actitud que hay hacia las cosas es importante tenerla, tal vez te va a servir a vos Por ejemplo, algo muy común es eh, que reaccionen mal hacia los enemigos de antes Por ejemplo, tal vez tuvieron una guerra con un país vecino y ahora, si bien ya la guerra no está, todos se, se miran mal con el, el reino de al lado O con los simpatizantes de ese lado Bueno, va a tener una reacción. Van a ser cerrados a las nuevas cosas. En general. Después podemos ir al más detalle. También podemos anotar cosas como. Les encanta. Eh, reciben de manera excelente. a los clérigos, a los sanadores, a los paladines. Porque tal vez tienen muchos enfermos, tal vez eh, les hicieron muy bien durante un periodo y ahora los tratan mucho cariño, tal vez o, o a otra gente, tipo a los exploradores, porque en su momento fueron los primeros en conseguir comida para el pueblo, así que a la gente que sepa cazar se la respeta mucho eh, y, y cosas, incluso o al revés, digamos, respetan mucho a los magos porque ayudaron a la construcción y, a, y al desarrollo de la tecnología. Ahí, en, en este caso hay como mucho para jugar y la idea de esto es sacar información para vos. Imagino yo por cómo sería esto, que al ser un pueblo steampunk donde hay maquinarias y cosas por el estilo es muy común ver artífices, así que tal vez si algún, si algún jugador es artífice va a tener algún tipo de facilidad a la hora de buscar o conseguir algo por el estilo ah, eh, me encanta, están ahí están... a los pescadores de pescado se les agradece pero se los esquiva por fábulas antiguas de la maldición buena idea le gustan los bardos porque suelen hacer, porque suele haber poca música pescadores de ballenas, me gustó Les gustan los bardos porque suele haber poca música además los bardos, sobre todo los bardos viajantes, no solo traen música sino que son de alguna manera las personas que llevan las noticias a los lugares externos tal vez digamos Murió el rey. Nunca se enteraron los de acá hasta que vino alguien y les dijo. Y esa persona puede ser un bardo. Bien. Ahí tenemos dos datos. Esto puede ser puede ser un buen inicio. Y se le puede agregar un montón de información acá. Eh... A los mineros... Claro, ves, ahí está. Eso está bueno de los mineros. Porque sabemos que el hidrolito es el recurso principal del pueblo. Entonces debería, tener, debería dar mucho respeto hacia los mineros, sobre todo porque estos son mineros subacuáticos porque la cueva la hicimos abajo del agua. Así que respetan mucho a los... Bien. Así que si sí, de nuevo si algún personaje tiene habilidades de minería o de excavación, tal vez le vean utilidad a esta persona. De a poco se va formando, ven, ya tenemos más o menos una, una forma en la que el pueblo se muestra. Lo primero que va a pasar, cuando entren a una taberna van a sentir el olor a ceviche. Y probablemente el pueblo mismo indague hacia los jugadores a ver si alguno de ellos es bardo. O incluso si tiene noticias del exterior. Porque es difícil conectarse, porque poca gente llega acá, por la razón que sea, pero... Es importante. Pero es importante, perdón, pero lo que quería decir es que ya tenemos una primera mirada, y algo que los jugadores ya van a recibir de entrada. Supongo que no, no hace falta que sea bardo la clase, alguien que sepa tocar una, una guitarra, por ejemplo, puede ser siempre bienvenida a tocar en la taberna, o en el puerto, o en la plaza, y algo por el estilo. Eso les da el curne a poder popular, poder económico por, o por qué cobran bien. O al revés, son medio mal pagados, entonces su reconocimiento es solo del pueblo. Eso es algo que todavía no decidimos, que se puede decir tranquilamente, digamos, qué es lo, cuál es el respeto y cómo se lleva a cabo, ¿no? Los, los reconocen porque son buenos trabajadores, porque traen riquezas, porque tratan bien a los, a los que no consiguen ese material. Todo eso hay que decidirlo. Pero vamos vamos a avanzar. Ya tenemos una primera mirada de la gente. Esto se puede desarrollar de nuevo, y el, el, el chat va a estar acá. Luego cuando termine todo esto, voy a armar el documento y lo voy a presentar a ver qué tal les parece. Voy a, voy a agarrar todas las ideas que, que estaban en el chat y voy a armar algo lindo. Pero para eso necesitamos seguir. Entonces vamos con las costumbres. Algo común a la gente. Una, una actividad que, que, seas, que sea constante en el pueblo, que el pueblo... La, de manera casi automática O que sea algo tan natural que nadie te juzgue Por ejemplo, en Argentina está el mate O, o en bueno, Sudamérica en general está el mate para eh, el fútbol también es un, una costumbre que, que, que va a tener este pueblo que, le ve, que lo va a identificar de entrada Que va a Máscaras por la contaminación. Bien. Esto más que costumbre suena una, una necesidad, pero lo vamos a anotar como es. Eh, Tal vez la decoración de las máscaras. Claro, claro. Algo que todos sepan, algo, algo que, que los identifique como. como pueblito, ¿no? Obviamente, cada una de estas cosas le va a dar un, una manera de identificar. Pero lo que queremos lograr. Es algo más regional. Tal vez esto se extienda a las otras ciudades o pueblos alrededor, pero lo importante es lo que sucede en este lugar. Cantar mientras trabajan. Suena, suena un ambiente lindo. Hey, Razu, gracias por el raid. Bienvenidos a todos. Eh, estamos en el cuarto stream de, de Creación de Mundos. En este, en este stream charlamos sobre eh, las herramientas que usamos para crear un mundo Ahora estamos en el cuarto y estamos dándole la cultura al pueblo que originalmente creamos Bien, esta costumbre me gustó Cantar mientras trabajan, suena algo que va a unir al pueblo Y que pueden hacer todos, porque acá lo, como les sabemos que les gusta la música Y que la van a compartir mientras trabajan Porque acá seguramente trabajan todos de alguna manera para alguna de las maquinarias gigantes que hay Eso resulta. <risa> eh, entonces cantamiento trabajo. Y ahora vamos a la. A las festividades, ¿no? Siguiendo con, con lo que habíamos dicho. Una comida de cada lugar suena bien, suena como. como incluso para separar momentos. Tal vez hay el, el inicio del año, edad de año, fin de año. O se puede armar un ciclo similar. Las estaciones incluso pueden. Dictar, digamos, qué se come en cada momento. Es, es, es de hecho algo, algo común. El, el cambio de estaciones se celebra de alguna manera. El solsticio de invierno, primavera. Calor. Entonces, sabemos que festejan la fundación del pueblo. Hay algo que festejen también ¿Hay, hay, hay una festividad que pueda llegar a suceder Algo que el pueblo Mire y diga Uy, faltan cinco días para el próximo feriado Algo así <ríe> Bien eh, Cuando se encontraron Los Nacimientos De Hidrolito Buenísimo la revolución, es verdad, hubo un cambio de gobierno en un momento, entonces acá podríamos discutir, creo que puede ser un buen momento para que el pueblo discuta puede ser que se festeje la fundación del pueblo o la revolución del pueblo, son dos, dos cosas que la gente celebra por igual, porque la fundación del pueblo llegó a que sea todo un desastre, como lo, lo fue, y la revolución fue este, este cambio de, de gobierno. A, a, en busca de algo mejor, o por lo menos diferente. El día que cayó el segundo núcleo, me gusta. Este suena un día triste porque perdieron la ciudad hermana. Anotar revolución, ahí va. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Vamos a dejarlo en, esta, en estas opciones, tenemos fundación, cuando se encontraron los yacimientos, el día que cayó segundo núcleo y el día de la revolución. Esto los tenemos que identificar en un pequeño calendario. Obviamente no, no nos vamos a poner ahora en detalle, pero podemos decir principio de año, mitad de año, fin de año, algo por el estilo. Buenas. Y arrancamos hace media hora, pero ya, todavía todavía tenemos tiempo. Vamos, te, también podemos incluso ponerlo por estaciones. ¿no? Eh, eh, al inicio del invierno se celebra, por ejemplo, la fundación. Por decirlo. De nuevo, estas son todas. Todas, todos datos que nosotros vamos a usar. Si en algún. Si, si los jugadores llegan al.. Al pueblo, al principio del invierno, van a estar pasando por el aniversario de la fundación. Así que tal vez descubran información sobre la fundación del pueblo más rápido. O, o si llegan en el momento que se, que se celebra el yacimiento, tal vez vean más cosas de hidrolito dando vuelta. De, de esto se trata. De esto se trata. De darte a vos datos para después. Tenemos cuatro festividades. Suenan bien. Todas las que tenemos acá anotadas están buenísimas Esto Podemos aprovechar Y Supongamos que vienen acá Están en tercer núcleo, ¿no? Y Se va a celebrar en, no sé, un mes Que se, el, eh, que se encontraron las minas de hidrolito, ¿no? Y, pero ellos en vez de quedarse viajaron hasta el núcleo central Y el núcleo central Pueden encontrarse con gente que está yendo a tercer núcleo a conseguir hidrolito porque eh, durante la festividad del, del descubrimiento de, de las minas está más barato, algo por el estilo. Y de esa manera hacen que el pueblo tenga coherencia porque es importante en más de un lugar esa misma festividad. No hay un líder que se llevó a la fundación del pueblo. eso no ser un prócer. Puede ser. ¿sí? Está anotado seguramente acá. Yorick Room fue el fundador. Noble comerciante tenía un grupo de mercenarios. Con ellos imponía las leyes. Yorick era el fundador que, bueno, después hizo. Después se le fue de las manos. Pero. Pero vamos a, vamos a dejarlo ahí con, con esta cantidad de de festividades. Obviamente les pueden poner todas las que quieran, traten de ubicarlas en un calendario y darle una una razón de ser, no no solo que sea la fundación, ¿no? cómo se lleva a cabo la festividad, se lleva a cabo baile con música, con comida, se lleva a cabo de una manera más solemne, el día que cayó segundo núcleo suena un momento triste y tal vez es recordado con alguna alguna celebración más tranquila, no tan jovial cuando se encontraron los yacimientos de Hidrolito, tal vez se celebra todo, pero en el puerto, ahí al lado de los barcos de Hidrolito y eh, reciben a los, a los mineros con flores y, y les agradecen. Hacen tal vez algún tipo de sacrificio, eh, a, algo más ceremonial, ¿no? Eh, eh, si, si van a crear una festividad traten de, de detallarla un poquito. Muchas de las cosas que se suelen hacer son festividades atadas a algún dios directamente. Eh, el cumpleaños del dios de eh, la, la, la guerra, porque no. Entonces, en ese, ese día, puedes aprovechar todo el lore que tengas de ese dios y hacer algo por el estilo. Entonces, si los jugadores llegan en ese momento, se van a encontrar con clérigos, con paladines, con seguidores, con algún fanático. Esa es la idea de las festividades. Tarta voz datos. Ahora sí, veamos con la parte interesante Yo me imagino que va a haber alguna, algún tipo de diferencia de clase social Sobre todo, digamos, porque estamos en la época victoriana Hay gente que tiene más dinero que otra Y probablemente tenga un tipo de vida más cómoda que los que tienen menos Entonces ¿Cómo viven los nobles? ¿Qué... qué ¿Cuál es la diferencia entre su día normal y el día normal de un campesino o de un minero? Siento que el minero tal vez incluso entraría a en un estrato social diferente. ¿Qué cambia en ellos? ¿Duermen más cómodos? ¿Tienen más muebles? ¿Tienen acceso a, a otros transportes? ¿A educación? Tienen otros trabajos, son dueños de los campos Por ejemplo Digo de los campos porque hay campesinos Pero tal vez eh, Tienen más acceso a la tecnología Entonces esta es la, la Diferencia principal Que van a ver los jugadores Esto, esto es algo que, que sucede casi instantáneamente Cuando llegan y ven A, a la gente que está Está dividiendo está ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa división? El rico y el pobre Bien ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace a uno rico y qué lo hace a uno pobre? Yo imagino que el rico va a tener más acceso a hidrolito, por ejemplo. Sabemos que el hidrolito ahora no, no los tienen muy, muy entendido, así que lo están usando más como, como joyería. bueno, la vida noble estos tienen, son dueños son dueños o comerciantes de hidrolito también podemos poner que son dueños de los barcos o los medios de para conseguir hidrolito tipo taladros o acuáticos. No, la, toda, toda la maquinaria que requiere meterse debajo del agua y sacar un pedazo de piedra. Bien, ahora eh, los pobres. ¿Qué tan...? Por ahora, de nuevo, lo que sabemos del hidrolito es que es una, una piedra preciosa que tiene algunas propiedades que no saben bien cómo son. Sabemos que, que vale mucho dinero, pues en este momento serían como las perlas, ¿no? que tienen que mandar a alguien a meterse abajo del agua, sacarla y la van a usar en un collar para mostrarse y demás. Pero seguramente, por lo que fuimos charlando en estos streams, es que va a tener alguna propiedad tecnológica. Hablaron de que sean como baterías o cosas por el estilo. Pero empezamos para que sean joyas como para demostrar digamos, un poco la ignorancia de la situación. Bien, como vive el campesino Para, para estas cosas teníamos volvemos al mapa Acá hay un aserradero, tal vez trabajan En el, el aserradero Tal vez trabajan arreglando alguna de las máquinas que tiene tercer núcleo Acá eh, o, o, o tienen Una vida mucho más tranquila digamos, Pescando, cazando Y viviendo sin Sin más No pueden tener cosas de hidrolito Porque es muy caro algo así sería. ¿Qué es lo que... No tienen acceso a hidrolito. También sabemos que acá hay muchos artífices. Porque bueno, es steampunk, es victoriano. Tiene que haber gente con, con un montón de herramientas encima haciendo cosas. Me imagino que los nobles, al tener más dinero, van a tener más acceso a herramientas y va a ser mucho más fácil para ellos ser el artífices. Así que... Por otro lado, los campesinos yo me imagino que pueden llegar a hacerlo, obviamente Las van a tener más complicada nomás esto, esta, esta separación es importante Los artífices van a ser la clase más común de acá, esto ya lo hablamos Bien Bien. Deben estar como muy presionados a producir en el campo y en el bosque, entonces no viven del estrés de la ciudad, pero sí de la presión económica. Bien. Bárbaro, me gusta. Son descendientes de los primeros mal que estoy escribiendo los primeros que llegan se obligados a trabajar bueno acá ya tenemos un, un, una clásica y buena separación de clases no, esto, tenemos todos los condimentos que necesitamos una de las dos partes tiene los medios de producción, el dinero y los títulos nobiliarios y el resto está obligado a trabajar para llegar el día a día esto es algo que por lo menos en mi experiencia los jugadores detectan instantáneamente y la mayoría de las veces se ponen del lado del pueblo para tratar de hacerse con los medios de producción tratar algún tipo de revolución o robarles a los nobles y darle a los pobres esto. Esto ya genera muchas, muchas, muchas misiones secundarias Que están buenas Obviamente los nobles no son necesariamente los malos Puede haber un noble que esté tratando de incentivar que haya una escuela Para poder enseñarle cosas importantes al, al resto Porque para esta persona el conocimiento se tiene que compartir con la persona que quiera escucharlo Pero eso ya queda en manos del DM y las aventuras que quiera hacer vamos a seguir la etiqueta la etiqueta es algo como serían los modales que tiene el pueblo por ejemplo tal vez si alguien te da la mano es costumbre que le mires a los ojos entonces vos sabes que acá se miran a los ojos eh, está el saludo el, el más, más atado al oriental que se inclina hacia adelante y es, es una muestra de respeto ¿Qué etiqueta podría haber? Esto también suele haber diferencias de etiqueta entre los, entre los grupos, ¿no? Por ejemplo, en, en Argentina tenemos este, este pseudo lenguaje, creo que es, que es el fardo que hablas como un código para que la policía o, o otras personas no te entiendan. El saludo de Star Trek, por ejemplo, claro. Esos son, son todos símbolos de etiqueta. Son pequeñas, pequeñas actitudes que el pueblo tiene entre ellos para identificarse o mostrarse. Eh, respeto o incluso esconder información porque tal vez entre ellos quieren comunicarse algo de una manera por ejemplo eh, me están siguiendo y se, se dicen alguna frase o se muestran alguna seña que compartan esa información con otra persona en el mismo nivel de entendimiento también la etiqueta puede determinar otras cosas más, más tiradas a los nobles, por ejemplo hay una... Hay una En Séptimo Mar Hay escuelas de esgrima Y por lo tanto hay Gente que Es esgrimista es... Pelea con la espada Pero el tema es que en la sociedad No puede haber duelos No se puede haber duelos Las únicas personas que pueden iniciar duelos son Personas que estudiaron el esgrima Todas las demás Se pueden defender pero no pueden iniciar un duelo Entonces Esta es una muestra de etiqueta y de código si vos sos un duelista puedes ir por ahí tratando de pelear a cualquiera Si vos sos cualquiera no podés ir por ahí tratando de buscar problemas porque si sobrevives al combate te meten preso y si no vienen los guardias terminan el combate te preguntan quién empezó todo fuiste vos mostrame tu etiqueta de duelista no la tenés a la cárcel y entonces, entonces pasan estas cosas esta estructura de duelo hace algo que las leyes intentaron hacer desde que fueron creadas que es más o menos Limitar la violencia entre la gente No No hace falta que nos matemos todo el tiempo Porque sí hay formas de resolver otras, Las cosas de otra manera Obviamente hay, hay otras hay, hay otras razones para las leyes Pero esta es una de las cosas, ¿no? que la gente no se mate. Eh, eh, entonces Volvamos a la etiqueta Una Busquemos algún saludo Alguna seña que tengan los del pueblo Así como que ellos se miran Y entienden el saludo de Star Trek Me gustaría, pero, pero vamos a buscar otra idea. Ahí va. Los nobles ostentan joyería de hidrolito. Buenas, buenas. Pero está bien que. que el hidrolito es una una señal de estatus si vos estás mostrando hidrolito es porque sos alguien con mucho dinero tal vez eh, sos una, un, perteneces a la sería la, a la, a la, a la, entre comillas la parte campesina y tenés un anillo heredado de hace mil años que tiene una piedra de hidrolito y, y es tipo la, la joya familiar y es importante porque la tuvo tu abuela y de tu abuela pasó a tu mamá y así, así, así entonces para, para tu personaje va a ser súper importante y lo va a tener y lo va a recordar y va a ser un, un objeto lindo para tener Claro, se puede ser, tipo hacen así y esto significa algo, esto es la etiqueta También eh, la, la idea es qué significa esto Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando con las manos, esta es una cosa Tenemos este que, que, que, que está diciendo, que está hablando, que el no me importa qué sé yo, todas estas pequeñas actitudes o pequeñas símbolos y señas, toda una forma de comunicar un, un concepto mucho más grande de que no sé, ¿dónde está aquello? No sé, ¿para dónde es? No sé, a esto me refiero, Tal vez haya algún saludo, El, eh, a ver si se me ocurre alguno. Hay muchos símbolos que son, perdón, señas que son características de los diferentes lugares. Esto es originalmente italiano. Tipo así, agarrarse la muñeca. O así, que se saluden así. Ese está bueno. Sí. Bien. Saludo. Bueno, eh, eh, creo que es bastante común el entendimiento, digamos, que el, el, el darle la mano a la, a la otra persona originalmente nació de este saludo que era para ver si el otro tenía algún arma escondida algo así. Había mucha desconfianza en, en las primeras épocas del mundo, ahora es más fácil confiar. <risa> eh, pero bueno, tenemos ese saludo, podemos tener otros, podemos tener... Yo imagino que los mineros, al estar abajo del agua... Probablemente su comunicación sea mucho más visual que eh, eh, hablada Porque van a estar bajo el agua A menos que tengan algún tipo de comunicador Probablemente estén medio buceando o haciendo apnea eh, A ver cómo es eso En vez de saludarte, en vez de hola digan llegamos y la respuesta sea llegamos Por su raíz de corona Me gusta Digamos. Bien. Entonces, con los mineros subacuáticos y su, y su constante comunicación eh, visual, probablemente tengan un, un, un lenguaje o un pseudo-lenguaje bien desarrollado de señas, porque los mineros probablemente lo comparten con todo, o ellos lo hacen, y la gente adivina qué son. Esta, esta es una buena manera. Y, y eh, las señas que van a tener probablemente estén muy ligadas al trabajo, por ejemplo. Ojo, ahí es peligroso eh, O oh, mira ahí eh, Eso explota, cosas por el estilo eso. Esto, Estos son buenos motivos para agregar Sí, si vos como Demeteco te copas haciendo estas cosas y los jugadores los van a aprender en la, en la sesión Tal vez más adelante ellos se encuentren en una situación donde tenga que decir algo en secreto Pero estén rodeadas de, de, de, de personas y no pueden decirlo en voz alta Tal vez encuentren ellos la manera de usar este lenguaje, ¿no? Y, y nadie va a entenderlos, pero ellos sí lo van a entender Y puede, se puede volver algo interno y empiezan a, a desarrollar un poco más esta forma de comunicarse está buenísimo esto Todas estas cosas hacen a la, a la cultura del lugar, a la identidad del lugar. Pero bueno, es, es mucho más extenso todo, obviamente, el, el, la etiqueta. Hay, hay pequeñas costumbres y cosas por el estilo que... Creo que me salté de costumbre, ¿no? No, está bien. Que ayudan a esta situación. Claro, exacto. Vosotros rogunos, etc. Eh, todas, todas estas cosas ayudan a que el pueblo sea, se identifique Y tal vez después este este incluso este lenguaje se puede usar en otros lugares donde haya minas de hidrolitos O con diferentes modificaciones Pero bueno, vamos avanzando Ciencia Me refiero a ciencia como el conjunto de conocimientos naturales que tiene el, el lugar Sabemos que es steampunk y hay artífices, así que tienen un gran conocimiento de ciencia. Que sean mini melodías el código, puede ser mini melodías, ¿sí? Recordemos que no, no es en sí un código, no es algo que quieran esconder, es simplemente algo que hacen por naturaleza. Eh, como, como de nuevo, como no sé qué es eso. Son, son cosas que le surgen. Son, son cosas que el pueblo hace de manera natural. Y, y todo, todos alrededor entienden lo que está pasando. Bueno, volvamos a la ciencia. ¿Qué? También. ¿Cuántos saben de las cosas alrededor? ¿Qué hacen con este conocimiento? Lo comparten lo, Se lo quedan Algunos Sabemos que el pueblo está gobernado Por tiranos Y sabemos que los tiranos Le temen al pueblo letrado Así que probablemente No haya mucho mucho interés en compartir los conocimientos pero probablemente haya mucho conocimiento estas personas saben lo que están haciendo tienen un, una ciudad llena de tecnología muchas máquinas hacer una mina subacuática es algo súper complicado no es solo mandar gente y, y con taladro y, y a darle No, debe ser toda una situación tal vez hacer una bomba de agua para que la gente pueda respirar ahí abajo incluso tener algún tipo de conocimiento de de lo que la presión del agua le hace al cuerpo. Y entonces. La ciencia es importante. Sobre todo para estos lugares. Vamos a empezar por la parte fácil. ¿Comparten el conocimiento? Voy a poner que no. no. Se lo quedan dos poderosos. Bien. También. Obviamente ahí. Hay, hay un conocimiento... Eh, no, no, no tan técnico digamos, Son conocimientos del día a día O de cosas que, que suceden en, en, el, en la vida cotidiana De las personas Que es valioso Y es conocimiento Pero esto es tal vez académico Si se quiere Tal vez los campesinos la tengan re clara En lo que es trabajar la madera Y, y eso no sea tan respetado Como saber hacer tecnología Para que la gente respire bajo el agua Pero aún así Está todo hecho de madera entonces esa, está esa dicotomía. Entonces, generalmente el, el conocimiento en las aventuras de D&D, o qué tanto saben, se mide con la invención de la pólvora. <risas> la invención de la pólvora determina, digamos, qué tan avanzados están. Es un mundo steampunk, así que sabemos que llegan hasta la tecnología de la máquina a vapor. Es un montón, es un montón, con eso se puede hacer de todo. Pero hay que saber, ¿hay un ascensor o un teleférico que lleve y trae los mineros? Eh, puede haber un ascensor, me gusta. A los mineros... Está haciendo ¿Descubrieron la pólvora? ¿Hay armas de fuego? Hey buenas. Ahora estamos. Ahora estamos explicando cómo se crea el mundo para jugar. Pero si querés, si querés ver cómo, cómo funciona el juego, tenemos muchos, muchos streams. El DM Responde es la semana que viene. Ahora estamos creando el mundo. Tenemos el DM Responde donde podemos responder. respondemos todas las preguntas que nos hagan. Y si no, tenemos un montón de, de videos en nuestro canal de YouTube, La Taberna de Rol. Y. Ahí hay, hay más información. Si no, te sumas al canal de Discord y también la gente te ayuda un montón. digamos. Eh, ¿Hay armas de fuego? ¿En este lugar usan la pólvora para algo? Generalmente, en lo que es en todo el asunto de la minería, se utiliza la, la pólvora, o, o explosiones en general. Yo diría que hay algún genio loco que empezó a investigar y lo como si fuera pólvora. Me gusta la idea. Bien. ¿Qué más? Investigamos, vamos un poco más a a los conocimientos del resto. Del resto de las cosas. Eh, en cuanto a lo que es navegación, orientación por las estrellas, si es que hay. De los, del clima y demás. Toda esta, esta tienen se sientan a observar y a analizar su alrededor y a tomar notas sobre todo, ¿no? la parte más importante hay otros científicos que no estén dedicados a las máquinas ¿qué dicen? buenas Carlos aquí mira puede ver alquimia astrónomos, ahí está estas esta son las cosas, alquimia, astrónomos una organización secreta que detiene, que se esparce el conocimiento estas son todas las cosas que necesitamos saber vamos a anotarlo acá alquimia astronomía no, esto ya lo anotamos el, el conocimiento se lo queda los poderosos después vemos qué hacen con eso Ahora vamos a, a una parte más linda tal vez. Es el arte. Sabemos que a esta gente le, le, le gusta la música. Claramente reciben muy bien a cualquier. a cualquier bardo que pase atrás con de música. Y cantan durante el trabajo entre ellos para pasarla bien y relajarse un poco. ¿Qué más tienen de expresión artística? Pintan. Bailan. Eh, gracias Pintan, bailan Cantan, ya sabemos que cantan eh, hacen, hacen expresión corporal Actúan Hacen poesía Que eh, eh, Tal vez de una escultura Teatro Hay un teatro ¿Qué más tenemos? Pintura Me gusta Teatro Hay un teatro Estructuras de madera Estructuras de madera Arte casero ¿Cómo sería el arte casero? ¿Hay algún artista Que sea importante En el lugar, del lugar ¿no? Tal vez no está acá en este lugar Pero sí nació acá y, y el pueblo lo quiere Por alguna razón ¿Hay algún tipo de arte Que, que destaque? Yo imagino que ser joyero acá no solo es digamos una, una forma de conseguir dinero, sino que también suena a, a que podés hacer cosas lindas con hidrolito y te, bueno seguramente te van a pagar bien, ¿no? Creo que es joyería, tal vez haya otro nombre, <ríe> no me lo acuerdo. A no sé qué este cate vamos a poner una festividad, día de arte. Lo vamos a dejar ahí. Acá estamos. Ahí lo anoté, como festividad, un día donde los artistas muestran lo que hacen. Acá también está bueno anotar, por ejemplo, ya que es un pueblo tan... Ah, ya que es un pueblo tan dedicado a, eh, sobre todo a la música, tal vez estaría bueno digamos, que haya eh, algún cantante conocido, como te decía recién, o alguna canción particular que le guste a la gente. No hace falta, como Demes, escriban una canción para nada. Si lo hacen, va a estar buenísimo. Yo un par de veces escribí unas, sobre todo eran rimas... Haciendo alusión a algunas pequeñas hazañas, entre comillas, ¿no? Que hicieron los jugadores. Pero bueno, cantar es difícil. <risa> Ahí está, me gusta. Los gobernantes traen artistas para distraer. Bien. Porque saben que al pueblo les gustan los, los artistas y disfrutan de eso. Bárbaro. Suena, suena bien, y entra en el, en, el, en el mundo conspiranoico que estamos armando. ¿Pueden ser artes marciales? Sí, ¿por qué no? Ahora... Sabemos que este pueblo está dividido entre la clase noble y la clase campesina ¿Hay algún tipo de arte que se practique más en uno de los estratos sociales que en otro? Para separar todavía más ¿No? Es una profesión muy deseada, muy bien pagada, chef notar ahí como forma de arte tienen tienen acceso al mar así que va a haber probablemente cocina de, de mariscos y demás pero también sabemos que hay campo hay bosque así que van a tener de todo bueno finalmente el arte es divertido se, se puede hacer mucho sobre esa parte así que no, no traten de no mandarse con todo esto es importante van, va a haber muchas buenas ideas pero no pongan todas en el mismo lugar porque este proceso que estamos haciendo acá con este pueblo lo van a tener que repetir en todos los otros lugares importantes, Están cambiando cosas así que si tienen buenas ideas traten de repartirlas entre todas las cosas que hay si no se, se les queda un pueblo super creado y después el resto medio vacío, así que vamos a pasar a la política En este caso la política no es solo decidir quién gobierna, que no lo hacen, porque lo hacen estos seis tiranos que están ahí hace mil años y probablemente traten de quedarse todo lo que puedan. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, tal vez los mineros quieran tener un, un sindicato. Tal vez eh, se generen peticiones o... o los trabajadores del, del aserradero quieran también tener su propio sindicato o quieren hacer huelga entonces, la pregunta en este lugar es ¿cómo el pueblo toma decisiones en conjunto y cómo las reciben los que gobiernan? ¿qué decisiones son más importantes? en el conjunto tal vez quieran construir una escuela como dijimos antes, tal vez quieran, necesitan una salita para para Tratar heridos Entonces ¿Cómo reacciona el pueblo también a estas peticiones? Tal vez a alguien no le interese que haya una escuela Tal vez a, alguien no le, o a un grupo de personas no le interese que haya una salita en el bosque Porque nunca van para allá Y no les importa que la gente que está allá las tenga Entonces esta es la parte que hay que decir Y sobre todo, digamos, cómo reaccionan los que gobiernan Sabemos que los que gobiernan traen, traen estos artistas para distraer eso está bueno porque nos da la pauta de que van a tomar acciones para tranquilizar el pueblo. <ríe> Pero el robot, no, gracias. <ríe> Bien. Bueno, podemos hacerlo de los gremios. Vamos a ver. Hay gremios en base. Gremios. Pasados. En los trabajos principales Esto es bien común El tema de los gremios Es, es una, una buena manera de hacerlo Porque Tiene sentido, digamos Que un grupo de trabajadores quiera tener algún tipo de representante O, o por lo menos que quiera defender Su propio trabajo Enfrente frente a personas que Tienen la posibilidad de quitárselo Y no entienden que es el trabajo También esto genera la situación de bueno, están estos tiranos ¿Cuál es la razón que tienen los tiranos para dejarle de tener el gremio? Para tranquilizar el pueblo, porque ellos de alguna manera pueden comprar al representante Y hacer que el representante trabaje para ellos como una suerte de doble agente Y Esto nos da un montón de misiones para tener en el juego Tratar de que los jugadores se encuentren al, al, al doble agente o al informante eh, Tratar de buscar uno nuevo Tratar de, de que alguno de los personajes lo sea Buscar. Me buscar El cervecero <ríe> Claro Entonces probablemente los mineros van a querer tener un sindicato y no hay forma, no va a haber forma de tenerlos porque son el recurso principal del pueblo, son la manera de conseguirlo y probablemente sean personas en mucho estado físico porque tienen que meterse abajo del agua a trabajar un rato largo y salir, y hay que tener cuidado con un montón de estos mineros de hidrolito que estén descontentos con lo que está pasando. Carlos, puede ser que el pueblo se divida en alta y baja ciudad con una muralla, pueblo, río dividiéndolos como en Baldur's Gate, hasta con sus propios guardias. Puede ser, puede ser, el tema es que eso ya digamos muy Baldur Gates, está ya la ciudad de Baldur Gates para jugarlo así. La, la idea. Ya, ya está dividido el pueblo en. hay una clase noble y una, y un, y una clase de campesina. Pero digamos, no, no hay que irnos tan a, a, a agarrar una ciudad que ya creada. Podemos, podemos hacer la nuestra. Pero bueno. Sigamos. Los gremios son esta estructura fácil de usar. Ya está. Que, este, que sea fácil, que, que ya seas usado, no, no hace que mal usarla, para nada tomen la, la inspiración de donde les sea posible, donde les ayude donde, donde quieran pero ahora vamos a seguir religión tenemos esta lista de dioses acá arriba, ¿no? más o menos sabemos quiénes son y qué hicieron obviamente no, los, obviamente no la tenemos anotada pero vamos a ver qué hacen eso seguro, sí, lo que más plata tienen mejor viven eh, viven en, en la parte más linda la parte sobre todo en la parte del mar más lindo no están el, el, el, el, saliendo del del puerto no ellos van a ver una parte donde puedan ver el mar y, y reciban el, el, el olor al mar o el viento de la planicie cosas por el estilo eso sí sí, sí para para hacerlo digamos Vamos a la religión, como les decía Gremio de transportistas, eso está bueno, eso está re bueno Acá está Ahora notamos el gremio de transportistas La religión, sabemos que este va a ser un mundo politeísta, hay un montón de dioses, cada uno tiene su culto, cada uno tiene su forma de rendir de culto, su festividad eh, fanáticos, paladines, etcétera ¿Este pueblo en particular le hace culto a alguien o a algunos? ¿Hay algo, digamos, que, que valoren más que otros? E es muy común esto que haya, digamos, en un mundo politeísta que... En algún en, en algún lugar le tenga más presente a un dios en particular porque están, de alguna manera, más cerca de algo Porque... Eh, por ejemplo... Están al lado del mar y su recurso principal lo sacan del mar, así que tal vez eh, el de la naturaleza o el de la tempestad suena como algo importante, ¿no? Suena como alguien, un dios al cual le tendrían mucho respeto. Ir a, ir, ir a minar hidrolito, estamos en el tercero. Ir a minar hidrolito en un mar turbulento suena re complicado, suena como re difícil hacer una actividad subacuática en un, en un mar que se está revolviendo todo el tiempo. Así que tal vez introducir la parte de los dioses en este sentido está bueno. Y no también, sabemos de que el conocimiento se lo está quedando la gente, la, la, la gente poderosa y tal vez estas personas se están alejando de la religión y suelen ser los campesinos los que toman ese camino. También se puede ir por ese lado porque ellos están trabajando en el aserradero o en los campos, tal vez la diosa de la naturaleza tenga más tenga más auge ahí hay, hay mucho, la, la otra pregunta que me surge es ¿qué, tanto, qué tan importante es el culto simplemente lo mencionan o se ponen a rezarle se ponen a hacer ofrendas eh, van en la iglesia no sé, eh, algún día de la semana en particular y esto se repite hay tempestad y la forja más que nada por el hidrolito bien naturaleza y tempestad pero también muerte dejando una ofrenda como monedas a lo griego y caronte si salen con vida recogen las monedas y si alguien muere ese dinero va a la familia del finado onda están los pesares pero también la esperanza claro eso es lo que sería el de la tumba bueno ponemos el de la tumba ¿quién era no me acuerdo eh. muerte está la tumba acá está Bien. De la tumba. Y de la muerte, dijimos. Por consecuencia, como estos dos, estos dioses tienen dos caras cada uno, los otros van a ser. Las otras caras también van a ser. Se eh, le va a rendir culto. Porque, digamos. Pues no están ahí. Eh, ¿Dónde estamos? Me falta de... Eh. Este es... Eh. El de la luz. Bueno, ahí tenemos los dos dioses principales. Tumba, luz, muerte y naturaleza. ¿Cuál es el nivel de, de, de devoción que le tienen a cada uno de estos dioses? ¿Los mencionan cuando algo sale mal? O de nuevo, les rinden culto salen todos los días a, a, a hablar sobre profesar la fe a, a tratar de buscar nueva gente que se una, tienen un templo tienen un altar, tienen una capilla o simplemente re, le rinden homenaje en, a, a la luz de la luna también hay que ver cómo es el culto a cada uno de estos dioses pero la pregunta es ¿qué tan devotos son? un pueblo muy, muy devoto tendría una iglesia importante un pueblo no tan devoto tendría algo un poco más chico, un templo, una capilla o por el estilo Algo súper devoto tendría una catedral con clérigos, con campo de entrenamiento para paladines y cosas por el estilo Como para tener una medida Eso me gusta En la entrada de la mina Tienen un pequeño altar Donde le rinden culto Pidiendo por su vida. Bien, Esto hace todavía que respeten... Necesito que, que, que, que le siento más respeto a los mineros porque saben que es su trabajo de ir a trabajar puede ser no volver porque bueno, están abajo del lado y pueden morir. <risa> una luz es un amigo. Eh, bueno? Hacen... Tienen... canción. Eh, haciendo referencia A los dioses voy a, voy a decir que Van a tener A lo sumo un, Una capilla eh, De cada uno de los dioses Ya que la, la religión No está súper impuesta acá eh, Acá es, es más Es más algo que están los dioses y la gente los saluda o, o, o les agradece, o les pide, pero no hay, no hay un clérigo a cargo, ¿no? No, veo, no veo interés en que haya una persona dedicada a, el, a esto Así que tal vez en vez de un clérigo curando, haya algún curandero con un botiquín y demás Esto puede ser que tal vez algún jugador sea clérigo de alguno de estos dioses y llegue al pueblo y todos lo miren extraños Oh, mirá, así son ¿No? ¿No? Bien, el último punto Es el ejército El ejército es Las fuerzas armadas que tiene El pueblo para defenderse de Cualquier Amenaza Externa ¿no? Pero en este caso También, como sabemos que están estos tiranos Van a ser las fuerzas que tienen ellos Para llevar a cabo lo que quieren hacer Y, y la fuerza Me, re, me refiero a ¿Qué tan grande es el número de personas que tienen a, a sus cargos trabajando para ellos? ¿Cuál es el nivel de armas y armadura que tienen y de entrenamiento? Eh, esto nos va a dar... Esto nos va a dar... Los guardias que va a tener la ciudad y el tipo de guardias que va a tener la ciudad Nos va a dar... Eh, probablemente al tener este nivel de guerreros el resto de la gente sea peor que ellos peleando siempre hay una excepción bien pocos pocas tropas vamos a ver. bien, hay pocas tropas ¿están más preparados para un asedio de externo o para ejercer la voluntad de estos Tiranos que tenemos alrededor. Casi sin armadura ni entrenamiento. El pueblo es la guardia y solo algunos tengan buenas armas y armaduras. Pero de nuevo, a, a, habíamos hablado, digamos, que los tiranos tienen a estos guardias, sería que ellos tengan una pequeña tropa. Y sobre todo, claro, el, el, el tema del hidrolito hay, hay que controlarlo bien. Tampoco hace falta que solo sean varones, ¿no? No hace falta para nada, pueden ser mujeres también, no cambia, no va a cambiar en nada, simplemente el nivel de entrenamiento que tengan. ¿Van? Entonces, y armadura y entrenamiento. Y estos pocos que decimos pocos con armadura y entrenamiento son como la tropa posta las fuerzas de los tiranos claro pelan los ricos y maltratan a los ahí va bien como verán esto es un, un una, una Policía bastante estándar, si se quiere eh, Como que la, la, la milicia Para defender al pueblo de una amenaza extranjera Es simplemente los campesinos con unos palos Sin armadura eh, Y los que tienen eh, Los que tienen armas y armaduras Son Las tropas de estos tiranos Para protegerse yo mismo, más que nada Es Es una... Es una idea, digamos, de... Es la forma en la que ellos llevan a cabo lo que quieren hacer. Por ejemplo, si son... Eh, que tienen, supongamos, 20 soldados armados. Cuando quieren imponer alguna, alguna ley. Van a mandar a estos 20 tipos a pararse por cara de malos. O qué sé yo. Supongamos que la ley es sobre... Eh, las tiendas alrededor del puerto ya no se puede tener tienda a menos que paguen impuestos y si hay alguna tienda después del mediodía que no paga impuestos, se, te, se destruye la tienda entonces llega el mediodía, hay una tienda que no paga los impuestos ¡boom! van los guardias, la rompen todo, le pisan las frutas lo que sea y ahí hay una escena importante, ahí los jugadores de, ven y los jugadores ven esto, no se, se encuentran con esta situación a esta persona le están destruyendo sus su medios de conseguir dinero porque no pudo pagar el impuesto, bien, estas personas que ponen impuestos son súper severas y mandan a estas personas sobrecalificadas calificadas para hacer esta, esta actividad, y eh, van a tener que decidir. En mi experiencia generalmente tratan de ayudar al pueblo, a veces los ignoran al pueblo y se van simplemente. El carro con cole, claro. Un Gremo busca meter a la guardia de mercenarios para sacar la guardia de primer núcleo. Todavía no llegamos a primer núcleo, pero no es mala idea tratar de tomar primer núcleo. Suena, suena algo más difícil. Primer núcleo está lejos y está muy protegido, pero ya vamos a llegar allá. Entonces, ¿qué más tenemos? Monopolio, toque de queda. Suena bien, toque de queda. los tiranos. peligroso el toque de queda esto esto es una un, un, un vuelo digamos en, en conflicto constante así que acá los jugadores cuando lleguen van a tener un montón para hacer pero bueno todo lo que hicimos hoy todo lo que hicimos hoy, exacto hay muchas muchas fiestas y juntadas clandestinas para planificar y demás eh, una, una idea puede ser poner a la guardia en contra de los tiranos para que pierdan todavía más poder y tratar de cambiar la persona que está a cargo o la forma de gobierno que se está llevando lo que vimos acá hoy ya casi termina el stream así que quiero hacer un pequeño resumen tenemos una un gran gran pantallazo de la cultura del pueblo sabemos que les gusta la música que, que disfrutan de la gente que trae noticias que cantan ellos mismos tienen varias festividades, muchas relacionadas con, con el surgimiento del pueblo y el recurso. Tienen esta separación de, de, de clase social. La, la etiqueta es lo que, lo que hablamos de, de estas, estas costumbres que tienen para identificarse. Sí, la, la, la similitud con la realidad suelen, suelen ser a propósito, no se preocupen. Sabemos que les encanta el arte y buscan mucho, mucho tener acceso a ella, tanto de, de, al punto de que los tiranos simplemente tienen que traer artistas para distraerlos eh, Vimos un poco la política, la religión y cómo la llevan a cabo y el ejército que tienen eh, Este proceso que anoté yo acá, que va a estar ahí después en el, en el documento que voy a hacer, que voy a entregar Con suerte el mes que viene es sumamente importante y se lo recomiendo hacer en, en cualquier pueblo, digamos, que creen desde cero. No, no, no hace falta ir en mucho detalle. Se pueden dejar partes vacías, así como anotamos acá. Para que ustedes improvisen. Eso siempre sirve. Por ejemplo, saben que se festeja el Día del Arte. No hace falta poner un día. Pero tal vez los jugadores llegan y se celebra. El, el, mañana se celebra el Día del Arte. O, o el domingo pasado. O se celebró ayer y el pueblo es un desastre de fiesta. Entonces al no estar estructurado desde el principio ustedes lo pueden mover a cualquier momento del año eh, lo mismo para las demás cosas pero la, la idea es esta ustedes eh, se generan pequeñas, pequeños datos que van a usar después con los jugadores y va a quedar genial porque si llegan el día del arte la van a pasar bien si llegan después del día del arte van a ver todo el... toda la gente pasada de fiesta y van a tener un montón para charlar, tal vez van a escuchar muchas historias de gente que tuvo en la noche anterior o comer, comer un montón y cosas por el estilo o llegan durante el toque que hay y son los únicos en la calle nadie no hay nadie, lo único que hay es un guardia que les grita y, y trata de meterlos presos a ellos se defienden, les golpean al guardia, vienen más guardias, hay un montón, una situación rara y cosas así pero de nuevo, lo importante es que vos sabés que vas a tener todas estas posibilidades porque ya creaste todo esto Así que ya de esta manera creamos más o menos una cara principal del pueblo Sabemos qué, le, qué, qué es a lo que el común de la gente reacciona o cuál es el... cómo ellos ven el día a día en su, en su vida común Como, cuál es la diferencia que tienen entre clases Todo eso ellos lo viven constantemente Todo lo demás, lo que sigue, lo que va a pasar a hacer, van a ser detalles que ustedes van a agregar en la aventura pero ahora ya lo creamos bien <ríe> bien ahí, creando mundos, genial, espero, espero que estos, estos streams ayuden quiero, re, quiero recordar a los dos anuncios que dije al principio que son súper importantes y yo estoy muy contento el miércoles que viene tenemos la taberna responde, de nuevo Vamos a estar los cuatro y vamos a responder cosas sobre el canal, así que si, si quieren pasar a preguntarnos cosas sobre nosotros y sobre cómo, cómo hacemos las cosas, etcétera, vamos a estar respondiendo. Le vamos a prestar mucha más atención a eso a que a las preguntas de reglas específicas o a, o a preguntas más, más de, de juego. Vamos a estar charlando de nosotros y así que si quieren preguntarnos cosas es el momento. Cierto, vamos a dar muchísimos anuncios, muchas cosas sobre el futuro en la tabana Respond. Tenemos preparado un montón de cosas para el año que viene y queremos compartirlas, así que ese va a ser el momento porque la vamos a hacer. Y también el miércoles 16 tenemos el resumen de la aventura, que va a ser hasta que... Vamos, creo que el, el miércoles, martes 15 es la sesión, y el miércoles 16 vamos a hacer el resumen de la aventura hasta ese momento. Vamos a hablar sobre los NPCs que conocieron. Sobre los personajes que tienen El barco, los lugares Y ahí nos pueden preguntar cosas Yo voy a tratar de, de dar información hasta Hasta lo que ya pensé en la aventura Así que si quieren hacerlo, lo pueden hacer Va a estar bueno, vamos a charlar un rato de eso Tengo ganas que pase porque es la primera vez que lo vamos a hacer Así que genial <risa> Así que bueno eh, Voy a cerrar el stream acá Y espero para diciembre poder tener el documento armado Pero en el momento que lo tenga lo voy a compartir con todos y y lo vamos a ver en ya más, más bonito, espero que sea así así que bueno, muchísimas gracias por pasar, recuerden el 2 y el 16 tenemos el... los streams de, de la tabla nos responde y el resumen de la aventura, así que sí, vamos a hacer un raid, por qué no, <risa> vamos a hacer un raid a ver quién está quién está jugando ahora, la escuelita de raid está jugando ¿Están charlando? Bueno, vamos, vamos a hacerle raid porque nada más. Espero que... Muchísimas gracias a todas las personas que contribuyeron también. Uh, mirá. A ver, ahí está. Ah no, están jugando. Bueno, los voy a dejar con la escuelita de rol. Pásenla bien, ellos están jugando. Muchísimas gracias por venir. Si, si se perdieron en alguna parte, este, este video va a estar disponible el lunes nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo stream. Chao. No.